Muy buenos días, soy Carmen Laura Paz Reverol, eh, del pueblo Huachú, antropóloga médico. Me dedico a la solución y mediación de conflictos tanto de una misma cultura como de diferentes culturas. Eh, como guayú ofrezco soluciones adaptadas a las distintas culturas. Puedo trabajar en hospitales por mi formación en antropología médica, eh, comunidades y agencias internacionales. Eh, bueno, con mi, mi larga experiencia en investigación, docencia, eh, puedo hacer estudios etnográficos y dar soluciones a esas problemáticas. No duden en contactarme si necesitan mi aporte. Mi correo electrónico es guayunita.com y mi teléfono 631-465-156. Muchísimas gracias.